En este momento, nuestro invitado. Fíjense, se trata de un artista franco macorizano, el cual eh, ya es conocido de todo, sobre todo en esta época navideña, todo el mundo eh, que hace su actividad de Navidad, sobre todo empresas y, y conglomerados humanos, ¿no? los invitan para que amenice o parte del encuentro o totalmente el encuentro. Se trata de Julián Pichardo. Julián Pichardo toca un instrumento que no es autóctono dominicano, no es típico dominicano, pero es, sí es autóctono, es típico de Latinoamérica, sobre todo suramericano. Se trata de la quena. Julián Pichardo está con nosotros. Buenos días, Julián. Buenos días, amados. Buenos días a todos los eh, televidentes de mañana. Un programa número uno a. Yo me lo tiro todos los todos días. Todos los días. Para gracias. mí es un honor de estar con gente profesional y gente de buen corazón como ustedes. Siempre están al servicio del pueblo, dando las mejores informaciones, todos los datos, detalles, conscientes a la vida cotidiana. Sí. Eh, tú, nada, todo aquí. Tú para estás que... promocionando un concierto sí, navideño en el Club Esperanza. Háblanos sí. de eso, Julián. Sí, eh, tenemos un concierto, por la gracia de Dios, que me dio una oportunidad más de vida, porque caí sí. en una situación difícil de COVID. Y poco caigo en, depres en depresión sí. pero hay una personas maravillosas De un buen corazón A la cual yo le agradezco bastante Que se solidarizaron con mi causa Y aquí estamos eh, a servirle Seguir dándole alegría a mi pueblo Llevarle un con gran concierto de Navidad Con la finalidad De juntarnos varios amigos eh, Para ver si podemos Seguir fomentando y proyectando Lo que es el arte y la, la, El arte de, de, de San Francisco Y la música Entonces estamos haciendo un tema o sea, más bien un concierto de navideño, un encuentro entre amigos navideño, para llevarle alegría a San Francisco. Este, este va a ser el Club Esperanza el día 15, que es el próximo miércoles, Correcto. a partir de las 7.30. En oh. el Club Esperanza uh -huh. estarán presentando un concierto a San Francisco de Macorís el 15, miércoles 15 en el club. Miércoles 15. Entonces vienen muchos artistas invitados que se han solicitado solidarizado con mi causa, entonces eh, ahí hay muchos artistas que me dijeron ya cuenta conmigo 100% en el caso de, es, de Jameli, eh, Joe Coto, sí. el trío Los Amigos, eh, Elvin Alejandro, el joven que estaba por aquí, Willy, eh, La Chaína, eh, Velázquez, si se me queda alguna, Flor Marte, una joven talentosa de San Francisco y hay muchas sorpresas, ese, ese es un regalo de Navidad para mi pueblo, eh, eh, también sabiendo de que también es una actividad para fines de, de, de, de recaudar un dinero, correcto que tengo una situación por ahí, que ya el pueblo lo sabe porque yo fui tendencia, también fue viral en mi situación de salud y gracias a Dios que estamos aquí, que me dio otra oportunidad más de vida entonces yo no hago lo en las cosas negativas, yo lo que hago lo, perdón, lo que hago es llevar alegría y arte a mi pueblo, sí, ese, sí. Es mi, ese es mi trabajo y gracias sí. a Dios que hay gente bondadosa como decía, válida la redundancia ahorita de que sí se aportaron, han sido solidarios con mi causa. Entonces, eh, Julián, eh, va a ser una no a partir de las 7.30, el próximo miércoles 15, eh, es Así un es. concierto, ¿verdad? Sí. Eh, donde estarán ahí, eh, acabas de decir, Joel Escoto. Sí, Trio, los, es, amigos. trio de los Amigos. Trio Los eh, Amigos. Eh, Jamel y Martín eh, ¿cómo, ¿Cómo lo van a hacer? Eh, ¿Cómo va a ser esto? Porque como son tantos artistas, eh, ¿qué participación tendrán? Sí, déjame decirte, dame dato, yo también voy a tocar con mi grupo, que se llama Quena Tropical, donde hay una chilena maravillosa que se llama Ximena, y eh, el director Elvin, eh, Jorge, y eh, Jordi León, algo así, eh, van acompañarnos. Mira, eso es fácil, yo voy a hacer un guión y cada persona, cada grupo va a, se va a destruir en, en tres, cuatro canciones, los cantantes ya solitos, yo les voy a dar dos participaciones de dos temas, y está cuadrado, planificado hacerlo. Con, con alguna estrategia, para no pasarnos de hora, porque no es bueno y tú sabes que hay mucha gente que vive sí, en poco, alguna distancia de aquí, y se le complica la cosa, entonces estamos buscando a ver si hacemos un concierto de una hora, 40 minutos, que es lo que tengo yo programado, tenemos programado. Correcto, tú. entonces, ¿cuál es el costo de entrada? ¿Cómo, cómo la gente va a ver mesas ahí? Sí, no. va, a ver, ¿cómo va, es va a ser un concierto sencillo, normal. Con silla, cada cual tiene lleva su pareja si quiere compartir y disfrutar esa bella noche navideña, porque es, una, es algo bonito que hay que mantener la, la tradición. Y es un público maravilloso en el cual, déjame darte un dato, que gracias a una señora que yo aprecio mucho, que se llama Carmen Tavera, Josefina y la familia Tavera, y Nelly Ten me han, estado, me han estado ayudando, motivando mucho. A José Manuel Ten también, que siempre... Al servicio eh, mío siempre está adelante, adelante José Manuel Ten, en cual le agradezco su apoyo incondicional para eh, la causa mía y todos los eventos que yo hago siempre están a la vanguardia, a las emisoras IB Radio, Radio Merengue, Taína, eh, en fin, el Telenor como siempre me da la, la manita, la patadita de la suerte y la manita también siempre apoyando a los franco-macorizanos el arte y la cultura de San Francisco. Correcto. Julián, eh, sí, tú eres eh, una persona conocida acá en San Francisco de Macorís, eh, tocas un instrumento eh, muy interesante, lo haces de manera fenomenal, te he visto, eh, y esperamos que la gente pueda valorar ese esfuerzo que haces y que tienes muchos años eh, haciendo arte, porque es un arte poder tocar la quena y la forma en que lo, lo realizas eh, de manera excelente. Gracias, gracias. Motivar a los a los franco-macorizanos que nos están mirando en este momento, que el miércoles 15, pues se den cita por allá, aparte de que van a colaborar con la causa, van a ver una cantidad de artistas, hablaste de Willy, eh, el, el, el Joel Escolto, eh, o sea, varios, varios, y también estarás sí. tú por allá tocando... Eh, con tu grupo, este instrumento y, y la manera en que lo hacen de verdad que se va a poder disfrutar de buena música, de buenos artistas yeah. y por supuesto yo me supongo que habrá una demostración aquí amado. Una eh, noche mágica va a ser Carolina. Tendremos no sé? una anticipación acá de... No sé. ¿Vamos? Sí, claro que sí, no sí. pero para mí no es tocarle a ustedes en eh, preguntarle eh. a Julián. Dígame señor Francis. Usted y todos los artistas van a llevarle su arte, su música, su talento al pueblo. Sí. Es eso. Eso sí. es solidaridad con mi causa. Ya. Pero eh, lo que quiero es, más que verte como solidaridad, es que tú tienes un arte que entregas. Ah, Exacto. Porque años, creo años, que es lo que debemos de resaltar tuyo. Claro, claro, no la enfermedad, pasó ya. Eso pasó, exactamente. De, ya, olvídate de eso, de un Exacto. consejo. Exacto. Te he visto llorar casi aquí sí. y tú no tienes por qué llorar. ¿Eh? Más bien agradecer. Agradece, Ay, agradece y entrega tu lloran. arte. Claro Que, que sí. tú claro, tienes claro. valor. Vamos a ver cómo claro, tú nos claro, tocas. Claro que esa es la idea. Mira, sí, esa debe esa ser la, idea. Esa no, la actitud. No vender la esa enfermedad. Debe vender. No, ya yo un profeta, Tu arte y tu, cult y tu cultura, es cierto, es cierto. que es lo que tú debes vender. Y lo no, olvídate de lo demás. <ríe> lo estoy haciendo, gracias a Dios. Vamos y para gracias antes. por el consejo. Nada, vamos a hacerle algo sí. bonito eh, de Navidad, ¿verdad que sí? Sí, ¿verdad, adelante. A Navidad? Vamos a bueno, sí? Vamos a disfrutar, señores, de la quena de Julián Pichardo. A capela. Dice <ríe> así. Flauta. Bien, señores. Qué bonito. ¿Eh? Qué belleza. Julián, sí, qué bien lo has ¿Cómo hace? tú comenzaste a, a tocar flauta, queda? Bueno, eso tiene una historia. Yo ah, estudié, ¿sí? estudié allá el teatro con Noel Salle en la UAS. Sí. Yo siete sé. años ahí, sí, sí, Haciendo sí. arte y cultura por pues, San Francisco. Estuve en el ballet folclórico, pa' de años. Estuve en, la coro, en el coro que estuvo aquí compartiendo sí. con ustedes. Sí. Maravilloso aguinaldo, sorpresa. Gracias a la empresa Telenor y a la universidad que siempre están adelante, adelante. En nada. Eh, yo hice teatro en el espacio de un tiempo largo, con Guaconejo teatro comencé, con Félix Bautista, no sé, Amado, tú sabes la historia, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Luego he estado de las manos del maestro Hierro, que ha sido mi mentor, mi, la persona que Dios me la puso en mi camino para hacer producciones discográficas, arreglos musicales y un sinnúmero de cosas, también a Willy Hierro, que le agradezco bastante, también a su querida esposa, a toda la familia del maestro Genlierro y a todos aquellos que han aportado un granito de arena a mi vida, pero bueno, principalmente a Dios que me ha dado los tónicos. Mira, yo me imagino que tú, muchachito, tocabas pito. Ah, oh, como bueno, bien a ver. <risa> sí. Si sí, porque para desarrollar <risa> sí, las amígdalas, para poder sí, soplar sí, sí, esos sí, instrumentos. Sí, sí, sí. <risa> si tú super más, además de una anécdota, mi mamá, cuando di, estaba di. en la barriga, piteaba. Ah, ah de herencia de, de allá. Ah, tú ves. Oye, serio? espectacular. Vibrar yeah, a la luna. Bueno, y, sí, y uh, sí. Y no, y lo el, el feto escucha todas esas emociones sí, sí, sí, eh, sí, sí, sí. Julián ¿cuál, ¿cuál otra tú tienes para entregar? Yo tengo otra, pero vamos a ir a, darle, a recordarle al concierto ah, okay. a la gente, claro Porque a mi gente ¿verdad? que están esperando como cosas locas, mire, les dije ahorita que ya las boletas están agotadas yo mandé a hace 300 boletas y si han venido, gracias a Dios, las 300 boletas. Qué bueno. O sea, no hay espacio para más gente. Sí, para ti, para todo lo que vaya para lo que pase, no, vos, que, que el... todo el que ha comprado no, quizás no puede ir, lo han, han comprado poco okay. ¿Qué hace okay, la gente? Apoyarme, ¿Puede ir allá al, al Club Esperanza y, y pagar la entrada ahí? Sí, señor. Ahí Muy se pagan la, las boletas. Ya, ya, de sí. hecho, ya usted me sorprendió, como me dijo los otros días. Ya, ya me dijo, Julián... Eh, buscamos un espacio que yo voy para allá sí, quiero eh, llevar a un amigo que sí, le gusta mucho el trío los, los amigos, amigos. Muy buen grupo. quiero, quiero ah, llevar voy sí, para allá muy buen grupo es espectacular y le agradezco mucho a todos los que se han hecho posible, saludo a Antonio, Antonio la, Marte ¿verdad? Sí, sí. Antonio saludos para él un abrazo y Todos los, como integrantes del grupo todos nada, el 15, si Dios quiere, en el Club Esperanza. Bien, a Esperanza cómo no. A las 8 de la noche. Muy bien, vamos a. Miren, ya la entrevista terminó. Vamos a despedirla con la última interpretación que nos va a hacer Julián Pichardo en, antes de, de, de la pausa. Exacto. Así que. Gracias por acompañarnos, Julián. Muchas gracias por tu talento. Muchas gracias por tu vida. Realmente nosotros los franco-macorizanos valoramos mucho eso. Nosotros cuando termine, Julián, vamos a la pausa. Dice aquí, Burrito Adelante. Sabanero, con las palmas ustedes, muchachos. Adelante. Te voy a guinando. Dice así, pa, pa, pa.